¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Pican Rock. Arrancan las definiciones en el torneo prefederal de básquetbol y la primera de ellas tiene que ver con que en la conferencia 1 Social y Deportivo San José ya está matemáticamente clasificado a la próxima edición del TFB. En tanto, en la conferencia 2 hay cuatro semifinalistas. Tres de ellos son paranaenses, por lo cual uno puede inferir que un equipo de la capital provincial estará en la próxima edición del torneo federal de básquetbol. De esto trata el programa de hoy. Arrancamos con el repaso de la conferencia 1. Racing en casa recibía a Bancario Y esta era la carta de presentación Del equipo de Golobochú Vestido de verde, naturalmente Duelo de verdes Iba para adentro Y convertía Nico García, el goleador 17 puntos para él Y esta era la réplica De Bancario en el poste bajo Pane Iba a ser clave Mauricio 13 puntos para él Y este era el otro interno Que también iba a ser clave Leandro Jerez 22 puntos para Teco El goleador Además de sus 5 robotes y 8 de 10 en tiro de 2 puntos, este también iba a ser clave, con el bombazo Calderón, 14 puntos para Santi, Agustín Silva con 13 otros destacados de bancario que daba ese tipo de ventajas defendiendo y le convertían 14 para Garbocci, 14 para Jav, 12 para Verón, imágenes ya del final del partido en paridad total por eso en esta acción Calderón forzaba Pane que anotaba ese doble forzado se ponía el frente bancario y con esta acción iba a venir la paridad sobre el final precisamente rompía Schaff con el ganchito arriba y esta salida para bancario, segundos finales iba para dentro y convertía ese doble agónico última posesión para Racing, se dan cuenta no tenía tiempo muerto, a correr desde ahí tiro de atrás de mitad de cancha no convertía y así lo ganaba bancario 71 a 69 Regatas en casa recibía central Entrerriano y así la atacaban el área. y le cargaba la pintura y convertía Pizza Dimea 9 puntos para Francisco, uno de los goleadores de Regatas, y convertía Rebelo 12 puntos para él. El goleador iba a ser Benítez Gavilán con 19-11 para Drevin, 9 para Chalio en central Entrerriano, que padecía el rebote y se lo hacía pagar carísimo a este hombre. ¿Quién sino Guido de la Bedova? 27 puntos para él, iba a ser clave Aquí rompiendo, se fabricaba La asistencia y otro bombazo de Guido Dominaba en esta Parte del juego Regatas, central desde la línea Tenía sus argumentos Y sobre el final, paridad total Se terminaba ya el partido Último período, revelo para adentro Tapa, falta En concreto va a la línea, pero Marraba justito sobre el final, tiraba a errar el segundo. No tomaba el rebote y así lo cerraba Regatas, que lo ganaba 72 a 70. El puntero Sanjo recibía a Peñarol de Tala. Y la carta de bienvenida, ¿quién sino no? Leo cuerros paradito. ¿Y qué te voy a contar? Bombazo, 13 puntos para el escolta, uno de los goleadores. Junto con José Gaitán, 20 puntos. El goleador iba a ser Nahuel Vicentín, 28 puntos, 13 rebotes. Aquí vemos en la acción, en el bajo, en esta oportunidad convirtiendo, dominaba Sanjo, descontaba Chazarreta desde la línea, 13 puntos para él, 13 para Mateo Rodríguez, otra vez Sanjo en el bajo, convirtiendo, iba a ser determinante este partido para el equipo de San José, bombazo afuera de Nico Bros. 5 puntos para él, yendo para adentro, Peña descontaba, y en esta oportunidad también posteado, Amadeo Cherot en el 1 contra uno y ese lindo gancho de zurda pero no le iba a alcanzar porque en Sanjo iban a aparecer en todo su esplendor, por ejemplo este hombre también, José Gaitán 20 puntos para él, lo dicho anteriormente y la figura de Nahuel Vicentín aquí con el robo lo vamos a ver en esta oportunidad jugando de espalda con el ganchito todo de Sanjo que lo ganaba 80-56 y que con este resultado Sanjo se asegura el primer pasaje disponible al TFB. BH Olimpia la cita en Gualeguay. Últimos segundos del tiempo regular. Ganaba BH por dos. Pero así lo convertían en la pintura. Lindo doble de Facu Carulla. BH para ganarlo en el final. Partido volado. ¡Robledo! Pero marra el interno y nos vamos a suplementario. Nueva chance para el equipo de Olimpia. Que así empezaba atacando. Ofensivo. Y el triple de Nico Agase, 25 puntos para él. Y ese hombre iba a ser clave, Tomás Bota, 27 puntos. El goleador del juego, naturalmente, otro bombazo de Olimpia. En el tiempo suplementario, descontaba desde la línea Alfonso para BH, 10 para él, 11 para Germán en 10. 15 para Guido Baldani 19 para Geraldo Russo en BH, pero en Olimpia con los dos citados anteriormente. Y Fran Faberga con 15 puntos, que van a ser determinantes, descontaba aquí Germán. Con ese bombazo a distancia, pero no le iba a alcanzar. El goleador lo empezaba a cerrar aquí desde la línea. De modo consecutivo. Triunfo. Para Olimpia como visitante. 84-78 en suplementario. Igual hoy frente a BH. Descontaba sobre el final. No iba a alcanzar. Bota de reversa. Otro título de Olimpia que ganó bien. Atlético Tala de Casaca habitual recibía a Ferro. Y así lo hacía con ese largo doble Le lleva Perucia. 15 puntos para él El goleador iba a ser Matías Euscarria con 16 Y este hombre también clave Que si sí vengo que si sí voy Todo lindo lo de Isaac 12 puntos para él Allí lo veíamos convirtiendo de zurda Y esta era la respuesta para el equipo de Concordia Torufa de espaldas convirtiendo 13 para Octavio Poque 13 para Lucas Eker 9 para Obregón Lo más destacado en el equipo de Concordia Que no le iba a alcanzar que corría atrás el partido Perullo atrás con el freno Doble flotadito La conversión era todo de Atlético Tala que lo cerró mejor sobre el final Pudo administrar la diferencia Que ganó otra vez en casa Y que mira para arriba Ganó Atlético 70-56 Pensando en los playoffs y en la clasificación En el Marangatú Neptunia recibía a Luis Luciano, Neptunia que había tenido un gran arranque y que está pasando por una racha mala, algo diferente a lo de Luciano que arrancó mal y tiene una racha muy buena y así era el ataque precisamente de Neptunia 25 para Pérez, 18 para Sequeira 13 para Iniguez se ponía a tiro el equipo de Neptunia pero el dominio iba a ser de Luis Luciano pese a aquí a tirar incómodo sobre este charre y convertir 21 para Briceño y 33 para este hombre clave. Tomás Fabricius, el goleador, allí forzando para adentro y comandando las acciones. Revertía, rotación y esta conversión de triple para Neptunia que descontaba sobre el final no le iba a alcanzar. 84 para Luciano, 77 para Neptunia. Vemos la tabla de posiciones en la Conferencia 1, puntero y primer clasificado el Social y Deportivo San José. Ya tiene un pie dentro del TFB. Lo sigue muy de cerca Bancario, que de ganar su próximo partido también clasifica automáticamente. Central Olimpia por ahora el resto de los clasificados. Los perseguidores, pensando en los playoffs, cierran Ferro y Luciano. En tanto que la próxima fecha para esta conferencia fecha 19, Olimpia Bancario, Perro Regatas, Peñarol recibe a Racing, Luis Luciano San José, BH Atlético Tala, Central Neptunia. Así pasaba el repaso de la Conferencia 1 en Pican Rock. Pausa a breve y nos metemos de llenos con los playoffs de la Conferencia 2 del Prefederal. Nuestras radios. Nuestro canal.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 Continuamos en Pick Rock, Recordad que este programa lo podés ver a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos en YouTube, queda posteado allí. Momento de playoff, eliminación para unos, pasajes semifinales para otros. Este es el resumen de los playoffs en la Conferencia 2 del pre -federal. Definiciones en la Conferencia 2, segundo punto de la serie entre San Ineti, ciclista y Gervasio Velache que así los recibía, 22 puntos para el clave. Lo de Gerba Así es, contaba ciclista Imágenes de él El final del juego número 2 Desde la línea también sumaba ciclista 25 para abogado 16 para pasadores 15 para Franco González Y en Sani, quién sino este hombre en el bajo 16 puntos para Mendoza 11 para Felay que salió lesionado Desde la línea sumaba aquí pasadores Se terminaba el encuentro Por eso el bombazo Otra vez de Gelache para ponerse al frente en los últimos segundos del partido, el 2 con 2, Bogado para adentro. Todo bien hacen esta acción, interferencia defensiva de Mendoza. Doble de ciclista. El cierre para Sani. Para empatarlo, para ganarlo. Posteado Mendoza. Aquí lo vemos. Se ensuciaba la ofensiva. No había pase claro. Perdía la pelota Sarinetti. Se le escapaba la oportunidad. El primero adentro. El segundo errar. Y así lo cerraba Ciclista. La serie 2-0 para el equipo de Paraná. Afuera Sarinetti. Ciclista en la semifinal. Seguimos con los playoffs. Duelo de paranáenses. Las tres calles de Paracao corriendo y anotando frente a estudiantes. Segundo punto de la serie. Local estudiantes que así anotaba en la pintura. Facu Jung, el goleador. 14 puntos para él. 12 para González. Pero, pero, pero en Paracao va a estar letal los triples 44% de ese sector. Otra vez, y el triple cuando no lo castigaba. Rompía. Memo, rotación. Pasito para el costado. Y otro triple. De para imágenes del segundo cuarto. Y ya si hablamos de triple, quién sino Y sí, Román. Memo, el goleador festejo. Puño. 22 puntos para Román. 15 para Camino. Así rotaba para acá Parecían los Warriors. Paranaense es otro triple más Era todo de Paracao que se ponía al frente Por doble dígito y desde ahí Iba a administrar la diferencia 13 para Scrap, 7 para Pidori el Estudiantes, es 9 para Claudé 12 para González Triunfazo de Paracao que cerraba La serie así 76 a 61, 2-0 la barría Eliminaba a Estudiantes Y ya piensa en las semifinales Por el ascenso, la última Entre los experimentados, doble de Silly Ganó no Paracao Urquiza sionista y esa linda avivada para salir de abajo del aro el doble de sionista había que sumar como sea y Gauna también lo sabía con todas sus experiencias yendo para adentro la serie estaba favorable para el equipo celeste el de Paraná que había ganado precisamente en la capital provincial por eso la obligación para los Naranjas de Santa Elena Mercado con ese ganchito 13 puntos para él, 13 para Folmer, 19 para Juan Pablo y Gauna que descontaba allí desde la línea toda su experiencia 15 puntos para él, 21 para Ramírez Aquí Juan Pablo Folmer guapeándola, convirtiendo. Y desde la línea, Godoy, que anotaba 13 para Salvador, se terminaba el partido, últimos segundos. Doble forzado que no podía hacer. Salió Orquiza para empatarlo, para ganarlo. Perdía la pelota. Sionista consumía segundos, no cortaba Orquiza. Así la anotaban. Y así quedaba fuera a manos de Sionista, que lo cerraba sobre el final, 64-60. Y el clásico de San Salvador... Definiría en tercer juego quién pasaba instancias de semifinales y con la victoria o la derrota, depende cómo se lo mire. En San Salvador, para un equipo y otro. Anataba de 12 puntos para él. Jalil, 16. Los goleadores de Ferro, rotación yendo para adentro. Así se luchaba y convertía Jero Rosso, 13 puntos para él. El goleador iba a ser Ale Madera, clave con 21. partidos muy friccionado, muy caliente, clásico, definitorio, playoff. Como habitualmente sucede en San Salvador, muy peleado. Allí lo vemos, convertía en el bajo madera la falta también. El libre adentro de Sangoy. Minutos finales, iba para adentro Sportivo, cargaba el rebote y convertía en la pintura 9 para Rashi. Y esta era la réplica para Ferro. Línea final, la penetración y ese linda aparte atrás la conversión, acomodándose en el aire para Ferro. Desde la línea lo empezaba a cerrar Esportivo San Salvador. Luna aquí, clave con los libres. Últimos segundos, tenía que descontar como sea Ferro. Y así lo iba a hacer precisamente con este bombazo a la carrera de casi 10 metros sobre el final para descontar. Pero Giudici desde la línea lo sellaba. Era todo de que se ponía más 4, se terminaba el tiempo. Tampoco convertía aquí Ferro. Ganaba Esportivo San Salvador y eliminaba a Ferro en playoff. Vemos cómo quedan las semifinales en la Conferencia 2. El miércoles arrancan Paracao Ciclista Sportivo San Salvador Sionista, juego número 1, juego número 2 el viernes, Ciclista Paracao Sionista Sportivo, alternan las localías y de corresponder domingo se definen quienes ganen estas llaves estarán automáticamente en el TFB. Así llegamos al final de un nuevo programa de Pick and Rock. Recuerden, este programa lo pueden ver a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Que pasen bien. Chau.